El, el sí, ok. Muy bien, Ángel. Muy pues bien. muchas gracias. Sí, es cierto, eso es, la, es un punto donde veo que coinciden varios, ¿no? Que les causó sorpresa de ver los, lo que ganó programado. Listo, ¿ya está ingeniero? Este, Creo que sí, Carlos, Carlos. Rodrián. No, no ah, ya te vi. Hola, ¿cómo estás? Gusto en verte y, y, y perdón. Ahí, ahí a mí me ha pasado también eso de. De repente se confunde uno con los usos horarios, pero bueno, ya es lo bueno que estás, que estás con nosotros y este y que bueno, a, a queremos, ahora sí que queremos aprovechar eh, todo esto de la tecnología y, y esta oportunidad de poder estar con gente tan importante como tú, por sí sea, que a la distancia, ¿no? Aprovechando la tecnología. Te voy a presentar por aquí, eh, no, no veo a, a Laura, mi, mi esposa que por aquí debe, debe de andar, este, pero mira, te presento a la maestra Iliana también, ellas son parte, de Laura. Ellas son parte del, del comité que está organizando este tipo de eventos, entonces te las presento, para que, así que pongo en sus manos este, para que ellas den continuidad a eso. Y pues me da mucho gusto saludarte, Carlos. Y por ahí me dijo, Iván, que no te puedes este, ir sin darme la receta de manera. De, ¿De acuerdo? Pues, gusto saludarte. Gracias, Adrián. Igualmente. Bueno. pues buenas bueno. tardes, eh, bienvenido. Estamos esperando con muchas ansias uh -huh. su, su, su, su exposición. Eh, pues bienvenido a la comunidad de JETI. Eh, en la sala tenemos eh, ingeniero Carlos, tenemos a los alumnos del CBETI, de los diferentes CBETI del Estado. Tenemos un evento, le llamamos al evento eh, La Hora del Código. Sí. Eh, y pues nos acompañan maestros directivos de, del Estado de la carrera de programación, directivos de, de, los, de las instituciones ¿sí? que también aquí están presentes. Le damos la más cordial bienvenida y voy a permitirme presentarlo ante la comunidad leyendo lo que usted, su trayectoria. Si me permite. Carlos Hershenson se graduó como ingeniero en computación en la Fundación Arturo Rosenblum su maestría la realizó en la Universidad de Sussex y el doctorado en la Universidad Libre de Bruselas, además de una estancia postdoctoral en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra. Es investigador titular en el Departamento de Ciencias de la Computación del IIMAS y en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Cuenta con más de 150 publicaciones, ha impartido diversos cursos en licenciatura, posgrado y MOOCs, ha dirigido 20 tesis, entre sus últimos premios y distinciones se encuentran en el 2017, la UNAM le otorgó el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y la Fundación Marcos Moschinsky lo distinguió con la, con la Cátedra de Investigación para Jóvenes Científicos Marcos Moschinsky. Además, en 2019 le fue otorgado el Complex System Society Service Award, tenemos entonces parte de su de toda su trayectoria bienvenido ingeniero Carlos le cedemos aquí la palabra para que hoy disfrutemos de todo lo que nos vaya usted a compartir adelante pues muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí y pues bueno eh, si no les ha contado Adrián él fue el, el primero que nos, nos enseñó a programar en primer semestre de la carrera entonces eh, tiene mucha suerte de tener maestros capaz como él. Entonces, pues voy a platicar, entiendo que pues, tenemos más o menos hasta las 11, ¿verdad? Perdón, hasta la hasta la 1. Eh, entonces, bueno, pues va a ser una charla muy introductoria, no, no voy a tener tiempo de, de ir a profundidad, pero pues si estimula su curiosidad, pues tengan la libertad de, de buscar más recursos en línea que pues, están disponibles. Y, y precisamente pues voy a usar un recurso que está disponible en Internet que elaboramos con, con diversos colegas de la comunidad de sistemas complejos eh, pues para tratar de explicar la complejidad. Entonces, co complejidad pues es un, una palabra que probablemente escuchamos frecuentemente. Tiene muchos significados. Y, pero para entender más o menos qué, qué es lo que queremos decir con ello, podemos ir a la etimología, complejidad viene de, de latín plexus, que quiere decir entretejido. Entonces podemos decir que algo complejo es algo difícil de separar. Algo difícil de separar, eh, pues, es... Eh, esto es debido a que tiene interacciones relevantes entre sus componentes que hacen difícil que podamos estudiar a los componentes de un sistema de manera aislada. Entonces, eh, por ejemplo... Imagínense que, que tienen su, su amigo de la infancia, Pepe, y lo conocen desde el kinder. Entonces, eh, pues pueden, digamos, predecir qué tipo de comida le gusta, qué tipo de películas le gustan. Eh, digamos, todo su comportamiento, ¿no? Supongamos que tenemos las, las leyes de Pepe y podemos predecir su comportamiento. Pero después, eh, eh, Pepe entra a estudiar en computación en el Cebetis y conoce a Lupita y se enamoran y empiezan a salir y notamos que nuestras predic predicciones ya no se cumplen, Pepe empieza a bañarse más seguido, ya no dice tantas groserías, empieza a escuchar a Luis Miguel y pues no entendemos por qué cambia su comportamiento, ¿no? Eh, y, y esto pues no es que hayan llegado extraterrestres, abducido a Pepe y puesto a un impostor en su lugar, sino que, digamos, lo que quiero decir es que no es que las leyes hayan cambiado radicalmente, sino que la interacción que establece con Lupita eh, influye eh, notablemente en su, en su comportamiento. Eh, supongamos que se gradúan, se casan, tienen eh, un, un bebé, y pues el bebé no solo va a... a a generar nuevas interacciones que va a cambiar el comportamiento de tanto Pepe como de Lupita, sino que va a, cam a cambiar las interacciones que ya tenían. Pepe. Entonces, eh, digamos, la información nueva que generan las interacciones que, eh, li limita qué tanto podemos predecir el futuro de los sistemas complejos. Y pues esto es un, una falta de predicción inherente y pues con la que tenemos que, que lidiar. ¿no? Digamos, si, si ignoramos esto, pues no, no nos va ayudar en, en mucho entonces eh, to, todos los colegas que, que están ahí eh, pues nos juntamos y redactamos este documento que los invito a que visten a que visiten esta página complex punto también hay una versión en español y en muchos otros idiomas eh, do, pues donde explicamos siete conceptos eh, claves de, de la complejidad y pues muchos otros compañeros y estudiantes de, de la comunidad colaboraron en distinta medida y pues digamos podemos decir que el estudio científico de los sistemas complejos eh, pues se encarga de, de estudiar y desarrollar herramientas precisamente para entender cuál es la naturaleza de la complejidad, qué propiedades tienen, cómo podemos entenderlas, regularlas, controlarlas. Eh, entonces, pues muchas veces eh, digamos tomamos... Digámosle el camino fácil, pero pues a largo plazo no es eh, fácil. Eh, hacemos una pregunta y si nos quedamos con una respuesta simple pero equivocada, pues no es lo que deseamos. Y muchas de esas preguntas son complejas, pero digamos, obviamente son más difíciles de, de desarrollar. Entonces los conceptos que, que vamos a ir revisando son interacciones, emergencia dinámica, autorganización, adaptación, interdisciplinariedad de métodos. Y pues bueno, ya dijimos que las interacciones son lo que caracterizan a los sistemas complejos eh, estas interacciones generan información nueva esta información nueva no está en las condiciones iniciales de frontera de, de, del sistema entonces lo que nos enseñan en, en la prepa no sé, en clase de física que si tienes las leyes de un sistema condiciones iniciales, condiciones de frontera entonces puedes predecir su futuro cuando ten, tenemos complejidad vemos que esto no es suficiente eh, hay eh, límites en nuestra predicción y esto pues se ve muy claro con el juego de la vida que es un automata celular que puso John, John Conway hace ya más de 50 años y déjenles explico las reglas bueno es, este automata celular eh, se llama celular porque hay celdas digamos imagínense una matriz o una cuadrícula eh, donde cada cuadrito puede tomar valores entre 0 y 1 perdón no entre 0 y 1 es 0 o 1 y el cero representa que la celda está muerta, uno que está viva, y hay reglas muy sencillas, por eso es autómata, que determinan cuál, hacer, cuál va a ser la dinámica en este sistema, cómo va a cambiar un estado a otro. Entonces, para que una célula viva muera, tiene que haber o muchos vecinos o pocos vecinos. Entonces, para cada celda vamos a contar cuántos vecinos tiene, tiene ocho posibles vecinos, y si hay demasiados, en particular si hay más de tres vecinos, se va a morir, y si hay muy pocos, también se va a morir, si hay menos de dos. Entonces, pues para que sobreviva tiene que haber dos o tres vecinos, no importa las posiciones, solo el, el número total. Y después, si alrededor de una célula muerta hay exactamente tres vecinos, ahí van a ser una, una célula. Eh, entonces, pues podemos explorar cuál es la, la dinámica de este sistema, que es determinista, es súper simple, digamos, lo puedes explicar a, a un niño de preprimaria, porque lo único que necesitas hacer es sumar, ¿no? ¿no? Nada más cuentas unos y eso te determina si... Si el palito se convierte en bolito, o la bolita se convierte en palito, o se quedan como estaban. Eh, y pues también podríamos suponer que un sistema tan simple pues va a tener un comportamiento muy simple, pero pues gracias a las computadoras podemos simplemente explorar esto. Entonces, si tenemos pocas celdas, se mueren porque no tienen vecinos, pero por ejemplo en tres celdas pues se genera una estructura oscilatoria agregamos otra celda y es una estructura estable porque todos tienen dos vecinos, agregamos otra celda. Podemos decir que se multiplican o se reproducen, agregamos otra celda y pues empieza a haber patrones de actividad que... digamos, es difícil decir cu cuándo se van a detener no y por ahí hay algunas estructuras estables... Pero también hay estructuras que se mueven en el espacio, como esos deslizadores. Y hay todo un zoológico de estructuras que, que tienen movimiento, eh, deslizadores o naves espaciales, se mueven a distintas velocidades. Eh, y pues en, en las reglas nunca se dice, ah, pues va a haber movimiento de esas estructuras. ¿no? Eh, puedo decir que este movimiento es una propiedad que surge a partir de las interacciones. Entonces aquí hay unas naves espaciales que generan deslizadores que al chocar, construyen unas pistolas de deslizadores que disparan deslizadores. Entonces tenemos estructuras que generan estructuras, que generan estructuras, que generan estructuras. Y pues de hecho se puede eh, construir una máquina universal de Turing en el juego de la vida. Entonces cualquier función computable se puede computar en, dentro del juego de la vida. Eh, y pues aquí en, en este otro ejemplo tenemos unas naves espaciales que pues se están moviendo en el espacio y pues al chocar con otras naves espaciales se aniquilan y pues ahorita vamos a ver de dónde vienen todas esas naves espaciales, pues hay unas pistolas que las están generando. Y pues alrededor hay circuitos, digamos, se pueden construir circuitos lógicos con las estructuras del juego de la vida, pues, para representar compuertas lógicas, memorias y demás. Entonces, pues, ¿qué es lo que está computando aquí? Y, pues, bueno, si el juego de la vida puede computar cualquier función computable, pues, también debería de poderse computar a sí mismo, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está haciendo aquí? Entonces, si, si nos dan simplemente una condición inicial, las, eh, las reglas del sistema, eh, las condiciones de frontera, que pues en este caso simplemente son fronteras abiertas, eh, no hay ninguna aleatoriedad, pues en principio deberíamos de poder predecir qué, qué es lo que va a pasar en este sistema. Pero sin embargo, como decía, Aquí las interacciones constantemente están generando información que es relevante y esto limita qué tanto vamos a poder decir del futuro. Entonces, el término técnico para esto es irreducibilidad computacional y eso quiere decir que no hay un atajo al futuro. Necesitamos pasar por todos los pasos intermedios porque precisamente necesitamos producir toda la información que generan las interacciones para poder llegar al futuro. Entonces, no es que pues haya aleatoriedad o incertidumbre o algo así, es simplemente que pues necesitamos procesar información para accesar al futuro y eso limita que tanto podemos predecir, ¿no? Necesitaríamos como que procesar información más rápido que el, que el universo mismo. Eh, y, y si, no sé, le cambiamos, por ejemplo, ligeramente una de las reglas al juego de la vida y preguntamos, ah, en este nuevo autómata celular, con esta variación, podemos tener una máquina universal de Turing o simplemente podemos tener estructuras que se mueven en el espacio, pues es algo que no podemos responder más que a posteriori. no Necesitamos explorar el espacio de, de, de, de toda la dinámica que pues es enorme eh, y una vez que encontramos eh, pues estas estructuras, ya podemos ir a, pues sí, si era posible construir computación universal. Entonces, hay muchas preguntas que no podemos responder más que a priori. Y, y bueno, la, la emergencia, eh, pues, se ha vuelto muy popular. Tal vez la, una mejor traducción al español sea surgimiento, porque, bueno, en, en, en inglés se refiere a, al surgimiento de propiedades a partir de las interacciones eh, de los componentes de un sistema complejo. Y, y aquí, también, eh, pues hay ejemplos que podrían ser confusos o místicos, porque podríamos decir, ah, no, pues es que eh, las células están vivas, pero sus componentes no están vivos, entonces la vida surge del, de sus componentes, ¿no? Y, y pues eso huele un poco a vitalismo, o podemos decir, pues las neuronas no tienen mente o conciencia, y nosotros sí tenemos mente o conciencia, independientemente de cómo queramos definir o no podamos definir. Eh... Por lo tanto, la mente la, o la conciencia son emergentes, ¿no? Y, y eso, pues, no dice mucho. Y entonces, pues, eso tal vez, más que explicar, nos confunda más. Pero, digamos, hay otros ejemplos que sirven mejor para entender qué, qué es la, la emergencia o el surgimiento. Eh, y es simplemente propiedades que están a una escala y que no se encuentran a otra escala. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos conocer todas las propiedades de... De, una de, de los átomos de oro pero eso no nos va a dar información sobre cuál va a ser el color de una barra de oro cuál va a ser su conductividad, su maleabilidad y demás Digamos, esas propiedades surgen a partir de las interacciones de los átomos y con, con otro ejemplo similar de, de química pues podemos conocer todo lo que hay que saber sobre los átomos de carbono pero si no tenemos información sobre cómo están organizados los mismos átomos, pues estos se pueden organizar como grafito, como diamante, como nanotubos, eh, y cada uno de estos materiales, eh, cada una de estas organizaciones tiene propiedades macroscópicas muy distintas. Entonces, pues el grafito es eh, opaco y frágil, el diamante es transparente y muy duro. Eh, los nanotubos con, conducen electricidad muy bien. Entonces, eh, digamos, esto no cambia, las propiedades de los elementos, y no solo eso, sino que si nosotros observamos solo a un átomo de carbono, pues no sabemos si forma parte de una molécula de diamante, o de grafeno, o, o de grafito, o de alguna otra cosa. ¿no? Entonces, eh, esto nos dice que tenemos que estudiar a, a los sistemas a más de una escala, para entenderlos. Eh, y, y pues bueno, como decía, podemos decir que, que una una célula como este glóbulo blanco que está persiguiendo una bacteria, pues es, es simplemente un montón de moléculas que están interactuando, pero pues es mucho más fácil hablar en términos de las propiedades que surgen a partir de estas interacciones moleculares, ¿no? Pues el glóbulo blanco está persiguiendo a la bacteria, la bacteria está huyendo del glóbulo blanco. ¿no? Eh, y, digamos, independientemente si antropomorfizamos un poco este comportamiento, no pues es más fácil hacer esa descripción que irnos al nivel molecular y tratar de describir toda la complejidad que pues sí se ha estudiado, sí se entiende cómo es que se detectan los gradientes químicos, cómo esto genera una cascada de información que eh, estimula a las moléculas que, que propulsan a, a las células a desplazarse en el espacio, eh, pero pues es más fácil decir simplemente eh, uno está persiguiendo a la otra. Y, y bueno, también es eh, muy relevante considerar la dinámica de los sistemas complejos, porque pues, precisamente esta información nueva que surge a partir de, de las interacciones, pues genera cambios. Y estos cambios, pues si no los consideramos, pues no vamos a entender qué es lo que está pasando en un sistema complejo. Eh, y muchas de esas interacciones, al ser no lineales, pues también limitan nuestra predicción pues porque podemos tener efectos pequeños con, eh, perdón, eh, causas pequeñas que generan efectos grandes, o viceversa. Eh, efectos muy grandes que no tienen ningún efecto. Eh, y pues bueno, hay, hay distintos tipos de, de dinámica, hay dinámica caótica, hay dinámica ordenada, hay dinámica crítica. También eso está relacionado con la fragilidad, la robustez y la fragilidad de los sistemas. Eh, y, y un ejemplo de esta dinámica lo podemos ver con el efecto lento más rápido. Eh, y pues se, se empezó a estudiar primero en, en hace tan solo 20 años eh, a fines del siglo XX eh, en, en modelaciones de, de evacuaciones de, de cuartos ¿no? entonces imagínense que, que están en, en una discoteca y empieza a temblar o hay un incendio y del lado izquierdo pues se está simulando eh, con Estudiantes de la Universidad de Navarra eh, no corren, no gritan, no empujo, y del lado derecho tratan de salir más rápido, salve de quien pueda, pero pues no logran salir tan rápido. ¿no? Entonces, aquí lo que sucede es que cuando quieren salir más rápido se genera fricción y esta fricción pues hace que salgan más lento, ¿no? Entonces, por eso, si nos ponemos de acuerdo y salimos lento pues salimos más rápido, ¿no? obviamente si somos excesivamente corteses, no, por favor caballero, después de usted, ¿no? de ninguna manera, y nadie sale, pues eso es todavía peor, ¿no? pero eh, aquí hay una analogía entre flujo laminar y flujo turbulento en, en dinámica de fluidos, y resulta que eh, pues, hicieron un experimento similar con borregos, porque eh, cuando hace más frío, los borregos empujan más que cuando hace menos frío, entonces aquí de nuevo del lado izquierdo no se empujan tanto como del lado derecho y pues del lado izquierdo no tienen tanta prisa, pero entran más rápido al corral que del lado derecho que quieren entrar más rápido, pero acaban pasando más lento. Y pues este fenómeno también lo se observa en tráfico en carreteras, en manejos de recursos naturales. Eh, y en deporte también, ¿no? si queremos correr un maratón y salimos a, a todo lo que damos, pues no vamos a cansar y vamos a hacer un tiempo peor que si vamos a un buen paso. ¿no? Y, pero también si vamos demasiado lento, pues no vamos a hacer un buen tiempo. Entonces en cualquier eh, competencia deportiva de distancia, pues sabemos que dependiendo de la distancia, la, la, eh, vamos a hacer un mejor tiempo con una velocidad distinta. Si vamos demasiado rápido para esa distancia nos vamos a cansar y si vamos demasiado lento no vamos a hacer un buen tiempo. Entonces necesitamos tener un paso óptimo para hacer el mejor tiempo posible. Y, y bueno, hablando de dinámicas de multitudes, pues este video se tomó en el metro de la Ciudad de México, en la estación San Lázaro, la sección de mujeres, niños y adultos mayores y pues si quieren entrar hay que hacerlo por la ventana, no, no hay espacio. Y en hora pico, que es cuando debería de haber un mayor flujo de, de pasajeros, pues se colapsa toda la línea, nadie puede entrar, nadie puede salir, el tren no se puede ir y, y pues es un caos total. Entonces, podemos preguntar cómo, cómo podríamos cambiar este comportamiento, porque no es necesariamente que a la gente le guste estarse empujando, sino simplemente si eh, todos los demás se empujan, pues si yo quiero subir, también tengo que empujar. ¿no? Si no si empujo no voy a poder eh, llegar a, a mi trabajo, a mi escuela. Eh, y pues bueno, es, es una foto de la misma estación en Hora Pico, eh, más, más recientemente, después de una intervención que hicimos. Eh, la sección de mujeres, y pues la gente se forma, y las filas suben las escaleras, digamos, todo, sigue habiendo muchísima gente, pero... Y, y, y es la misma gente, digamos, pueden notar que no importamos pasajeros japoneses o alemanes que tienen fama de ser más ordenados que los mexicanos. Siguen siendo los mismos pasajeros que estaban empujando, pero están organizados de una manera muy diferente. ¿Qué fue lo que cambió? Instalamos eh, señalización en la plataforma que simplemente dice por aquí van a salir los pasajeros, no bloqueen la salida. Y pues nosotros esperábamos que la gente se iba a amontonar en el mejor de los casos, en, en las partes donde no iba a haber puertas que dejaran salir a, a los pasajeros que, que estaban adentro y ya después que desempujaran para entrar. ¿no? No, no, no esperábamos que la gente se formara, pero al tener esta información adicional, pues ya no es necesario empujarse para entrar porque sabes dónde se va a poner la puerta. Y entonces eh, de repente todos se benefician si todos siguen la regla de formarse porque los primeros en llegar son los primeros en subirse. Eh, si ya no quepo en el vagón pues, y estoy junto, junto a la puerta, sé que me voy a ir en el siguiente tren. Entonces, eh, la tentación de, de meterse a, a, aunque las puertas no cierren se disminuye, re, re, se redujeron los eh, carteristas, también eh, el, los acosos eh, en, en el metro, porque al no estar todos amontonados, pues ya no hay tantas oportunidades para para todo esto. Eh, y bueno, en otras estaciones aún sin, sin señalamientos, pues los pasajeros se, se empiezan a formar, eh, porque pues obviamente eh, se percibe que, que es un comportamiento del cual todos se benefician. Y si hay pasajeros que ya no alcanzan a subir, pues se quedan eh, junto a las puertas y otros pasajeros empiezan a formarse y entonces pues eso... Permite que, que se emule este comportamiento aún sin las señales. Y es un video que se volvió viral hace algunos años en la estación Zapata de la línea dorada. Y pues digo, no cabe ni un alfiler. Ahora pico, pero pues la gente está formada y hay espacio no solo... ...para que la gente entre de manera ordenada, sino para que salgan de manera ordenada. ¿no? Un problema común que, que se daba en el metro es que la gente no podía salir... ...y pues, si la gente no puede salir, pues los pasajeros tampoco pueden entrar... ...entonces se colapsa todo el sistema. Y pues bueno... Eh, es, este es un ejemplo de un sistema donde no se pueden cambiar a los componentes... ...pero sí se pueden cambiar las interacciones. Entonces esto... Eh, nos motiva a pensar que tal vez podríamos mejorar la educación, pues no cambiando a los maestros porque no los vamos a cambiar, sino cambiando las interacciones que hay en el sistema educativo, entre maestros, entre estudiantes. Eh, no vamos a cambiar a los políticos, pero tal vez si cambiamos sus interacciones podrían mejorar la gobernanza, eh, reducir la corrupción. No vamos a cambiar a los empresarios, pero tal vez regulando sus interacciones podríamos mejorar la economía. Entonces, hay, hay mucho potencial. Eh, si entendemos mejor cómo es que las interacciones de los sistemas complejos pueden regularse y pueden influir el comportamiento que surge a partir de estas interacciones en un sistema. Eh, y bueno, otra propiedad de los sistemas complejos es la autoorganización, que hay muchos ejemplos en la naturaleza, como en parvadas de aves, enjambres de insectos, cartúmenes de peces, multitudes, eh, y pues, Básicamente se da cuando hay un patrón global o un comportamiento global que es producto de las interacciones de los componentes, no es impuesto ni por pocos elementos o de manera externa, sino que precisamente surge a partir de las interacciones de los componentes. Entonces decimos que el sistema se autoorganiza y podemos usar este principio de autoorganización para diseñar y controlar sistemas y, eh, y que puedan adaptarse de manera natural a a las nuevas situaciones que surgen a partir de la información que producen las interacciones de un sistema complejo. Entonces, algo importante, especialmente en computación, es que, eh, pues, mucho de lo que estudiamos asume que los problemas son estáticos. Eh, digamos, el término técnico son espacios estacionarios. Entonces tenemos un problema, el problema no cambia y lo resolvemos y ya que tenemos la solución ya acabamos. ¿no? Entonces eh, no, no hay ningún cambio desde que inicia un proceso de cómputo hasta que acaba. Pero gracias a la complejidad, pues en muchos problemas reales, eh, pues hay, va a haber un cambio constante y probablemente antes de que terminemos de encontrar la solución, pues el problema ya haya cambiado o nuestra propia solución va a cambiar el problema. Entonces, eh, esto hace que los problemas sean eh, no estacionarios. En otras palabras, que el problema esté cambiando. Entonces, para que nuestra solución sea efectiva, pues necesita adaptarse a esos cambios, a, a las mismas escalas a las que cambia el problema. La autoorganización es una manera de lograrlo. Eh, un, un ejemplo de esto es para coordinación de semáforos. Bueno, antes de presentar esto, pues si simplemente mejoramos el... El tráfico en las calles, eh, pues motivaríamos que haya más tráfico y pues obviamente eso no será una solución, o se podría ser contraproducente. Y pues aquí un ejemplo de la vida Godínez, eh, odio manejar, pero necesito un coche para llegar a mi trabajo y en, en el trabajo, odio mi trabajo, pero necesito para pagar mi coche. Entonces, eh, digamos, esto obviamente no es una solución al problema de tráfico, el problema principal es la necesidad de desplazarse de, de las personas, que pues, digamos, ahorita con la pandemia hemos visto que no es tan necesaria como creíamos. Eh, y, y a final de cuentas, pues el problema principal es el número de vehículos en las calles. ¿no? Si reducimos eso, pues vamos a mejorar mucho el, el, el, el tráfico y bueno, el, las, las velocidades y el desempeño de, de los sistemas de transporte, pero obviamente para una misma densidad, pues puede haber una gran diferencia si hay una buena coordinación entre los semáforos. Entonces, del lado izquierdo es una simulación de, eh, con, con un método tradicional de coordinación de semáforos, del lado derecho con autoorganización, y pues no hay un control central, de hecho no hay, ni siquiera hay comunicación entre, eh, entre las intersecciones, tienen sensores, le dan preferencia a la calle con mayor demanda, y esto produce que el surgimiento de olas verdes que pues, se adaptan a la demanda del, del tráfico en las ciudades y con, eh, con un estudiante de doctorado pues aplicamos esto a un escenario con eh, autos autónomos y lo que mostramos es que si tuviéramos que escoger entre autos autónomos y semáforos autoorganizantes los semáforos van a beneficiar mucho más al sistema que tener autos autónomos con semáforos tradicionales si tenemos los dos es todavía mejor pero es más barato y más eficiente tener una mejor coordinación de semáforos. Y con colegas de Hungría también aplicamos esto a quadcopteros en simulaciones. Eh, es un poco más fácil porque al tener tres dimensiones, pues puedes regular que simplemente no choquen, pero también usamos autorrealización para regular el tráfico de, de quadcopteros. Y pues bueno, ya mencioné que es deseable que nuestros sistemas se adapten a, a, para poder resolver Problemas no estacionarios y podemos ver de manera muy general la adaptación como una respuesta al cambio a distintas escalas, pues el aprendizaje sería un tipo de adaptación eh, que puede durar pocos segundos o, o puede ser más largo. El desarrollo eh, morfogénesis podría haber como adaptación durante toda la vida de un organismo y la evolución adaptación eh, que dura varias generaciones y también puede haber in, eh, adaptación interna, social o medioambiental. Y, y bueno, la complejidad también eh, es interdisciplinaria porque los mismos principios se encuentran o se pueden aplicar a, a distintas disciplinas. Entonces, eh, pues lo que podemos aprender en una simulación de biología o de física, después lo podemos aplicar a sociología o viceversa, o economía. Entonces, eh, digamos, al, al enfocarnos eh, en las descripciones de, de los fenómenos en términos de sistemas, pues entonces podemos usar la misma descripción para describir fenómenos a distintas escalas. Entonces, eh, eso por un lado nos permite ir aplicando las, las mismas herramientas a distintas disciplinas, pero por otro lado también nos permite usar la complejidad como un lenguaje común para resolver problemas de manera conjunta. Entonces, por ejemplo, ayer escuchamos un seminario donde usan ciencia de redes de un grupo que tradicionalmente hace neurociencia, pero la aplicaron a analizar páginas de Wikipedia, y con eso el, pues, pueden responder preguntas sobre qué teorías de filosofía de las ciencias están soportadas por la evidencia. ¿no? El problema es que antes no teníamos evidencia, y pues ahora ya tenemos evidencia. Entonces, eh, se pueden aprovechar datos, por ejemplo, de redes sociales, para comprobar distintas eh, teorías eh, de, de, de sociología, eh, de cómo se propagan las ideas eh, o cómo se propaga la desinformación, eh, pues porque ya tenemos datos, ¿no? Entonces, eh, podemos decir que, que el entender la complejidad pues nos ayuda a, a avances en, en todas las ciencias. Eh, bueno, este es un trabajo que, que hemos hecho con colegas sobre lingüística estadística, pero, eh, digamos, por, por el tiempo preferiría tener preguntas suyas. Y finalmente... Pues hay métodos tanto matemáticos como computacionales que se han desarrollado para, para estudiar los sistemas complejos. Heinz Pagels a fines de los 80s decía que las computadoras son como los telescopios de la complejidad, porque pues antes de tener las herramientas apropiadas no podemos estudiar los fenómenos y eso no quiere decir que no existan. Entonces antes de que tuviéramos telescopios pues no podíamos decir mucho sobre el macrocosmos, antes de tener microscopios no podíamos decir mucho sobre el microcosmos, simplemente porque nuestros ojos no podían percibir lo que ahí está. Y de manera similar, Pérez lo que dice es que, eh, pues, con nuestra cognición limitada, eh, pues no podíamos estudiar la complejidad si es que, eh, hasta que hasta que desarrollamos las computadoras con cierto poder, eh, que pues fue en los ochentas. ¿no? Entonces no es coincidencia que el estudio científico de los sistemas complejos haya empezado en, en, en esa década. Y pues bueno. También nunca habíamos tenido tan, tantos datos como ahora. Y pues de los métodos más populares que están usando es el modelado basado en agentes y la ciencia de redes. Entonces, eh, pues eso también pone a las ciencias computacionales en, en una posición ventajosa, porque pues básicamente hay una demanda por simulaciones computacionales para estudiar sistemas complejos en todas las disciplinas. Entonces... Si queremos, eh, y, y pues bueno, probablemente lo han visto, ¿no? Eh, de hecho, pues los los, el mercado laboral durante la pandemia eh, hubo uno, unos cuantos que, que aumentaron, digamos, la, la mayoría se, se contrajeron, eh, pero el, el que más ganó fue el, el mercado de programadores. ¿eh? Entonces, cada vez hay mayor demanda, tanto en el mercado como en la academia, para personas que puedan. Eh, desarrollado todo tipo de, de programas y simulaciones. Entonces, ya para concluir, pod podríamos ver que la, de manera muy simplificada la ciencia lo que trata es de eh, contrastar ideas, entonces básicamente pensamos, pensamos, pensamos, se nos ocurre una idea y después contrastamos con datos esas ideas y en la mayor, en la mayoría de los casos pues nos equivocamos y volvemos a empezar. ¿no? Y lo que nos permite hacer todas las herramientas de los sistemas complejos, principalmente las, eh, las computadoras y otros modelos computacionales, eh, pues es tener este ciclo mucho más rápido, explorar muchas más ideas tontas de manera sistemática. Entonces, eh, esto podríamos decir que está acelerando el proceso científico en general. Entonces... Eh, pues digamos, hay discusiones sobre si la complejidad es una ciencia, una protociencia, o si es algo de que, que va a pasar de moda, o métodos, eh, pero pues independientemente de eso, pues si nos ayuda a resolver problemas que sin tener los conceptos de complejidad no podemos resolver, pues eso eh, será suficiente independientemente de si le damos el crédito o, o no. Pero lo que sí es claro es que hay que cambiar nuestra visión del mundo que tradicionalmente ha sido reduccionista, donde se ignoran las interacciones, a una que acepte estas interacciones y las implicaciones que tienen sobre, sobre ello. Y, y bueno, finalmente los invito a que eh, se suscriban a Complexity Digest, que pues, eh, recolectamos los últimos artículos relacionados con complejidad, y, y también nos pueden seguir en, en redes sociales. Entonces, es, espero que haya tiempo para, para preguntas. Creo que sí, es, empezamos con la sesión de <coughs> preguntas, jóvenes, quien desee participar, levante la manita. Ingeniero Adrián, usted ve alguna manita. Bueno, no, no hay ninguna manita. Creo creo que los chicos no, no son... Yo, de... Pero yo, yo, yo veo que... a Nefi González con la manita sí. arriba. Ah, ah. No lo Adelante. Nefi, Nefi González. Me minutos? Um, quiero preguntarle ¿qué es, ¿cuál es su profesión de usted? No sé, entré tarde y no pude escucharle cuál... Alex... Estamos creando personajes. Me la hay atención les, el tema. Hay que darle a guardar y lo vamos a retomar regresando. De. Perdón. ¿Entendieron la pregunta? Sí, es que preguntaba cuál era tu formación, este Carlos. Sí. Eh, bueno, yo soy ingeniero de computación. Eh, Adrián me dio clases eh, de programación. Eh, también estudié unos semestres de filosofía abierta, después hice una maestría en sistemas evolutivos y adaptativos en la Universidad de Sussex. Hice el doctorado en ciencias en la Universidad Libre de Bruselas. Eh, pero pues bueno, originalmente soy ingeniero en computación. Sí, está muy interesante eso de los... Aquí. Eh, y y a él. Okay. Este, yo, yo, yo te quiero preguntar algo, Carlos, este, sí. por, por, ¿por qué nos cuentas un, un poco de todo lo que hay que aprender? A, fíjate que ayer estuvimos platicando con Luis Daniel. Lo ubicas, ¿no? Ya, ya ves que él es sí. del área de negocio, Entonces, sí. por el que ha tenido en Microsoft y en Amazon. Pero, pero, bueno, de alguna forma tú eres más, más este, científico, por decirlo de alguna forma, dedicado más a lo que es la, las ciencias de la computación, no tanto al área, al área de negocio. ¿Qué, qué, ¿Qué tan importantes son ahorita todas esas materias que los, los chicos dicen, es que yo para qué estudio matemáticas si yo quiero aprender este, a programar en PHP o en esos lenguajes que de repente van surgiendo y que son moda, pero, sí. pero descuidan toda esa base... Teórica que, que sabemos que es muy importante para poder desarrollar modelos y demás. Sí, pues yo, yo lo mismo que le digo a, a mis hijas, ¿no? Cuando dicen, oigan, es que ¿por qué aprendemos las capitales de África? ¿No? Si, si no nos van a servir para nada o, no sé, cuestiones de química que aprenden. Eh, y le digo, pues velo como ejercicio mental. Digamos, no, no todos los que hacen ejercicio es, pues, porque van a competir, eh, digamos, con un objetivo. Muchas veces el ejercicio es simplemente el propósito en sí, y pues, ah, pues para estar sano, pues para mejorar mi calidad de vida, para sentirme mejor, para eh, aumentar la esperanza de vida, lo que sea, ¿no? Eh, que, que, que digo, no estoy diciendo que, que esté mal competir ni, ni nada, lo que quiero decir es que muchas de estas materias eh, nos sirven para entrenar, pues, nuestras habilidades para resolver problemas y después pues es muy claro que aún en, en un entorno profesional pues las personas que desarrollaron esas habilidades para resolver problemas tienen ventajas sobre los que no porque básicamente quien pueda decir a otros pues resolver el problema y no necesite que alguien le diga cómo resolverlos pues naturalmente eh, va, va a tomar posiciones de liderazgo mientras los otros pues van a seguir teniendo que, que depender de alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer. Entonces, digamos, son importantes ambas cosas, ¿no? Eh, pero pues las materias que, que son más sobre la, una tecnología en particular, pues te ayudan a, a saber cómo pues, apl aplicar cierto conocimiento. Si alguien te, te dice, oye, pues necesito una base de datos que haga esto y esto y esto, pues entonces pues, puedes aprender cómo hacerlo. ¿no? Pero después... Si llega un cliente y te dice, oye, pues yo necesito un sistema con estas propiedades, pues tienes que decidir qué base de datos es más apropiada, ¿no? Y entonces, digamos, lo que aprendiste en, en las materias teóricas te ayuda más a resolver ese tipo de problemas que que en las que son más aplicadas. Eh, y, y pues a veces, hasta en las decisiones cotidianas, también es útil, ¿no? Simple, simplemente tener ejercicio eh, mental pues te ayuda en la vida cotidiana así como el ejercicio físico te ayuda también en la vida cotidiana ¿no? eh, si quieres, pues, no sé, cargar unas cosas pues si hiciste ejercicio vas a estar en mejor posibilidad de hacerlo sin lastimarte que si no entonces es lo mismo ¿no? para, para cualquier situación Ve, veanlo como ejercicio mental gracias maestra, continuamos a ver, jóvenes, ¿algún? ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? Levante la manita. Est Están levantadas tres manos. Por a, ver, a, ver, a ver, no las veo. A ver, a ver. Es... ¿Alba? Bueno, Oscar, adelante. Sí, muchas gracias. este Carlos, pues muchas gracias eh, por darnos esta plática. Se me hace sumamente interesante y, sobre todo, eh, una pregunta que hacía un alumno. Eh, o varios, varios alumnos que hacían una aseveración de que a lo mejor ellos no se dedican a la parte de programación. Sin embargo, o, o lo que nos acabas de mostrar este, tiene que ver con programación, pero también te, en teoría general de sistemas, o sea, eh, ver cómo confluyen estas re, relaciones eh, complejas. No todo exactamente sería programación, sino también otras disciplinas que les permite Permit les permitiría también abordar el principio es conocer a lo mejor la parte lógica de cómo funcionan los sistemas entonces eh, ¿qué, ¿qué opinión nos darías para que estos alumnos que no quieren estudiar programación porque lo, ve, lo ven complejo en relación a algún lenguaje propiamente de programación y no como otra vía para analizar sistemas complejos sociales eh, de investigación científicos que a lo mejor les daría otra apertura para estudiar a lo mejor física, química, ciencias como tales, ¿no? Entonces, alguna recomendación que le pueda dar a estos chicos, eh, efectivamente no todo es programación, pero es una parte muy importante para poder definir eh, soluciones a sistemas complejos. Sí. ¿Qué nos platicarías de ello? Y sí, pues, eh, digamos, en la Academia Mexicana de Computación ahorita están impulsando mucho la idea del pensamiento computacional, y de los beneficios que trae, ¿no? Entonces es, ok, al trabajar con computadoras y al programar y demás, pues empezamos a pensar de cierta manera y después es, esa manera de pensar pues nos ayuda a resolver problemas que no necesariamente van a tener que ver con programación. Entonces creo que algo que, pues, de hecho aprendimos con Adrián eh, es que no es tan útil aprender un lenguaje de programación en sí, porque pues, las tecnologías están cambiando constantemente y también eh, hay una amplia variedad de programas y es muy difícil que, eh, digamos, bueno, hay, hay muchas probabilidades que tú empieces a trabajar en, en un lenguaje con el cual no habías tenido experiencia o, o mucha experiencia. ¿no? Entonces, eh, creo que algo que Adrián logró fue enseñarnos a programar independientemente del de lenguaje de programación. Eh, y pues esto se lograba, pues sí, empiezas con un lenguaje de programación, pero después te vas a otro y a otro y a otro, pero después como que puedes abstraer el, este precisamente pensamiento computacional. Ok, ¿cómo puedo pensar más bien en un algoritmo? Que pues es algo muy abstracto y ya luego cómo lo paso al lenguaje de programación que, que me guste más no o, o que tenga que hacer para eh, resolver un problema que, que, que ya tiene ciertos componentes en, en cierta plataforma. Eh, entonces, eh, pues, de hecho, también porque eh, en la carrera, pues, veíamos algunos lenguajes de programación que, que en ese tiempo ya eran obsoletos. Eh, y aún los que no eran obsoletos, pues nosotros estábamos conscientes de que más tarde, más temprano que tarde, iban a ser obsoletos. Entonces, pues por la misma naturaleza de la velocidad de la tecnología, eh, pues cada lenguaje de programación, pues tiene tutoriales, tiene manuales y demás. Entonces, pues es muy útil ser autodidactas y aprender a aprender por sí mismo. Eh, y, y pues de esta manera pues no estás atado a que si te dicen, oye, pues tenemos este proyecto, necesitamos desarrolladores en ese objetivo. ¿no? Ay, pero es que yo no sé ese objetivo. Eh, pues Digamos, si sabes cómo programar independientemente del lenguaje de programación, pues es así como que, ah, pues sí, no hay problema. Te incorporas al equipo, empiezas a analizar el código, eh, ves tutoriales en paralelo y pues de esta manera aprendes al hacer. Entonces, también muchas cosas que nos generan miedo, pues es simplemente porque lo desconocemos. Creo que si... Si tenemos la predisposición de que algo va a ser difícil, pues se nos va a ser difícil. Entonces, hay eh, pues la idea de que el, para aprender de la mejor manera hay que ir un poquito más allá de nuestros límites. ¿no? Si, si queremos aprender algo que está mucho más allá de nuestras capacidades, nos vamos a frustrar, porque no lo vamos a entender. Y si está debajo de nuestras capacidades, nos vamos a aburrir, porque ya sabemos cómo hacerlo y no nos, no, no nos llama la atención. ¿no? Entonces... En un contexto educativo, hay que encontrar el balance entre el reto y, la, y las capacidades. Y pues estas obviamente cambian eh, de manera individual. Cada, cada estudiante tiene habilidades distintas. Entonces, otra ventaja de las tecnologías de la información es que nos permiten empezar a, a tener una educación más individualizada. Entonces, eh, aunque es cierto que pues, okay, tienes un grupo de, con tantos estudiantes y está el programa y hay que seguirlo, pero en muchos aspectos, pues cada estudiante puede seguir su propia, su propia velocidad eh, o irse ir desarrollando de acuerdo a sus propias capacidades. Y pues también hay desigualdad porque pues va a haber chicos que apenas empiezan a, a tener interacciones con computadoras y otros que pues desde niños ya eh, se habían involucrado con, con computación, con programación. Y pues obviamente esas diferencias se notan. Entonces, eh, no es fácil no es factible esperar lo mismo de estudiantes con pasados tan distintos y no es que uno sea mejor que el otro, es simplemente que pues, uno ya tiene más experiencia que otro y si podemos darle retos al nivel de cada quien, pues entonces los dos van a poder aprender, no, no, no vas a tener uno que se aburre y otro que se frustre. Eh, y, y entonces, digamos, si hay estudiantes que el nivel que están viendo pues, se les hace muy difícil, pues hay que bajar el nivel a uno que, digamos, tampoco que sea demasiado fácil, pero que sea un reto accesible. ¿no? Y pues también los estudiantes que, que no se dejen amedrentar por un reto, digamos, éche, échenle ganas. ¿no? El, mientras mayor es el reto, mayor es la satisfacción de, de vencer Muchas gracias. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? La manita, aprovechen Yo, todas las preguntas posibles. Adelante, Iván. Eh, eh, para una carrera de ciencias auxiliares, ciencias computacionales, a comparación a la carrera de ingeniería en sistemas, ¿cuál sería la, la más fácil para estudiar? Eh, yo creo que depende más del plan de estudio que del nombre que tenga la carrera, porque muchas veces, o sea, que distintas universidades, eh, pues le ponen distintos nombres a, a, a sus planes de estudios. Entonces, pues sería más bien ver en particular qué materias vas a llevar. Eh, si tienes oportunidad de entrar como oyente a, a, en distintas instituciones, pues eso ayuda a poder decidir no solo pues la, el nivel de, de, de que, que hay en cada universidad, sino eh, pues el tipo de dinámica que hay, eh, que pues eso te, te puede ayudar más a, a, a decir. Pero digamos, yo diría que es pues, casi lo mismo, ¿no? En, en teoría, en la práctica pues puede ser diferente. Entonces, no sé, por ejemplo en, en la UNAM hay varias carreras que tienen que ver con computación, entonces <risa> las de la computación, bueno Ingeniería de Computación es Facultad de Ingeniería, Ciencias de la Computación es Facultad de Ciencias, eh, Informática es Facultad de Administración, y en Morelia acaban de sacar otra que es aplicada a ciencias o algo así. Entonces, ahí depende también un poco más de qué te interese más, ¿no? Entonces, pues, Ciencias de la Computación en la Facultad de Ciencias pues tiene un aspecto más teórico, y aunque se ve programación y demás, eh, pues se van más sobre los aspectos teóricos de, de las ciencias, ¿no? ingeniería en computación, pues es mucho más aplicado, llevan muchas materias que son similares, pero el enfoque que se les da es más aplicado eh, también le dan un enfoque más electrónica, que en, esa es la computación, pero no se ve nada de electrónica digamos, eh, un, una sería puro software y en, en ingeniería también ven algo de hardware eh, y en informática pues es mucho más aplicado a negocios eh, y, y está la maestría que de hecho se llama maestría en ciencia e ingeniería de la computación y ahí tienes de todo entonces pues hay computación científica, hay ingeniería de software, hay inteligencia artificial eh, entonces en el mismo programa cada estudiante va tomando un camino diferente que puede ser más hacia la industria, más hacia la academia eh, también como va a ser muy difícil que encuentres un programa ideal donde te enseñen exactamente todo lo que quieres aprender, pues les sugiero a todos que, que sean autodidactas y que busquen por sí mismos eh, pues, intereses más allá de, de las aulas. Eh, y pues también si en las aulas luego hay algo que no les interesa, pues aguántense y, y traten de, de aprovechar porque seguramente hay algo que puedan aprender. ¿no? ¿Mm? Es, es, es difícil decir, ah, esta materia no sirve para nada. Gracias. Eh, ¿Algún otro muchacho que quiera participar? ¿Alguna pregunta? Yo... Está Ricardo del CBTIS 272. Adelante. Eh, para usted, ¿cuál sería la carrera que es mejor pagada? Eh... Yo, yo creo que depende también de, de las habilidades de cada quien, ¿no? Porque si yo dijera, no, pues, eh, futbolista, ¿no? Son muy bien pagados los de primera división. Pero de programación. Ah, eh, depende más de las habilidades del programador que de la carrera. Eh, y también de la institución. O sea, de todas las universidades, eh, pues vas a tener chicos con distintos niveles de talento. Entonces podemos decir que pues hay eh, unos que no terminan la carrera, otros que la terminan, otros que sobresalen. Eh, entonces, pues depende más del estudiante que de, de dónde le estudiaron. ¿no? La, la analogía que, que yo hago es con los entrenadores de, de un deporte, digo porque yo entrené la en natación cuando era adolescente en el equipo de LIMS y, y pues es como quejarse de que, ah, es que no soy bueno porque mi entrenador no es bueno. Y digo, sí importa el, el entrenador, pero yo digo que como el 10%, y algo similar con las universidades o con las carreras. Pero, digamos, puedes tener el mejor entrenador del mundo, o puedes ir a la universidad con el mejor ranking del mundo, pero si no haces los entrenamientos, no haces las tareas, te vuelan las clases, no sirve de nada. Eh, y por otra parte, pues puedes estar en, en una universidad que pues en papel no se distingue, eh, pero pues si tú eres autodidacta, pues eso no es una limitante. Y pues tú puedes aprender por ti mismo y, y competir eh, con otros que, que, que son graduados de, de universidades de, de mejor reputación. ¿no? Que en muchos casos simplemente porque tienen colegiaturas muy caras y, y con, como si eso las hiciera mejor. Y en mi, exp mi experiencia, eh, digamos, interactuando con... con múltiples grados de distintas instituciones, eh, pues lo he visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, pues nos han llegado chicos brillantes de, del tecnológico de Apatzingán en Michoacán, y pues me imagino que una persona ve en el currículum de alguien, ah, es graduado de Apatzingán, eh, pues, o uno del TEC de Monterrey, pues se van por el TEC de Monterrey por la reputación del TEC de Monterrey, ¿no? o, o de la UNAM, pero pues conozco chicos de Apatzingán que, digamos, le, le dan tres vueltas a, a grados de la UNAM o, o grados del TEC. Entonces, eh, yo, yo creo que es más eh, sobre las habilidades individuales y la capacidad de, de ser autodidacta que de, de las instituciones mismas, ¿no? que pues, digamos, no quiero decir que, que no importa la institución, eh, también por el entorno en el que uno está, eh, pero yo, yo creo que no, no deberías de, de preocuparte por eso. Eh, y bueno, me, me recordó uno de, uno de nuestros profesores en la carrera, decían, si ustedes quieren hacer dinero, están perdiendo el tiempo aquí. Deberían de poner su negocio y, y el tiempo que están dedicándole a aprender cosas, pues es dinero que, que, que no están ganando. Eh, que, y que cuando salgan los que ya tienen su propio negocio, pues eh, van a tener una ventaja sobre ustedes. Que, digo, depende también qué tipo de negocio, quiera uno, ¿no? Porque pues obviamente hay cosas que uno puede aprender de manera autodidacta y otras cosas que uno no puede aprender de manera autodidacta y por lo tanto es, es útil, ¿no? Pero eh, digamos, si quieren eh, tener, eh, bueno, aunque hay muchos trabajos que son bien pagados, no sé, entonces por ejemplo en, en Silicon Valley ahorita a los programadores que tienen conocimientos de Machine Learning les están pagando. 300 mil dólares al año, lo cual pues es así un salario enorme. Eh, digamos, traduciéndolo esto rápido a, a pesos, pues sería como que están ganando, no sé, sea, como 400 mil pesos al mes. Eh, y, y recién graduados. ¿no? ¿Por qué? Porque hay alta demanda y baja oferta de, de personas con, con las habilidades de, de aprendizaje automatizado. Entonces, pues esa podría ser una opción. Pero de aquí a que terminen, probablemente el, la, la moda de inteligencia artificial actual haya pasado y pues no haya una demanda tan eh, alta, aunque seguramente va a haber demanda de programadores en cualquier parte del mundo. Pero, digamos, va a haber un límite sobre cuánto te van a pagar eh, como asalariado, ¿no? aunque te contrate Google o Amazon o, o Apple o quien quieras o Facebook. Entonces, pues, una alternativa, pues, es poner tu propio negocio y, y no solo, no tienes un límite de, de tus ingresos, porque conforme crece tu compañía, pues, crecen tu, tus ingresos, sino que también puedes generar empleo eh, en el país. ¿no? Entonces, pues, eso sería eh, una recomendación, ¿no? Pero, ahí de nuevo, pues, en las clases nos enseñan cómo poner nuestra empresa y cómo... Eh, generar todo esto, ¿no? Entonces, también hay que tener mucha eh, autoaprendizaje. Muchas gracias. Ahora Bien. le daremos la palabra a Kevin Tejeda del 111. Sí, eh, a mí me gustaría saber en eh, cuánto tiempo o con cuántas personas se puede lograr desarrollar una como una ese, una simulación. Pues, eh, con las herramientas actuales que hay, por ejemplo, algunas de las que yo les mostré, las hicimos con NetLogo, que pues lo pueden descargar de internet, en una hora ya puedes tener una simulación, porque ya tiene como que todos los, eh, todo el esqueleto para hacer una simulación de manera muy, muy, muy rápida, entonces, eh, pues, es algo con lo que también uno puede aprender al hacer, entonces tú puedes hacer tu propia simulación, puedes eh, agarrar simulaciones de otros y modificarla, y pues de esa manera puedes aprender bastante rápido. Este, Le cedemos la palabra a este, Alondra Chan del CBT 72. Eh, buenas tardes. Una de mis preguntas es, ¿cuál ha sido el proyecto más grande que ha hecho eh, el señor Carlos y el que se ha sentido más orgulloso? <risa> eh, bueno, del, del que he estado más orgulloso no ha sido el más grande, eh, pues fue, en, digamos, esta regulación de pasajeros en el metro porque, pues, se han beneficiado millones de pasajeros eh, y pues ha imitado también en el en Metrobús, entonces pues ha tenido muchos efectos positivos. Eh, pues es, este proyecto, pues éramos cinco personas, ¿no? Eh, Luis Pineda, o, o uno de mis colegas en el IMAS, eh, Gustavo Carreón, que hizo su doctorado en esto y pues él fue quien hizo la mayor parte del trabajo. Eh, Jorge Zapotecatl fue otro estudiante de doctorado que ayudó con las simulaciones y, y Tania Pérez que, que eh, pues ella nos ayudó con el diseño. Eh, y, y pues el más grande fue un proyecto que, que tuvimos con el ejército, eh, que involucró un equipo de más de 20 desarrolladores, pero pues digamos... Era un proyecto demasiado complejo y, y, y, digamos, como que los resultados fueron menores de los esperados. Entonces, eh, pues digamos, los beneficiados en ese proyecto pues, han, han sido mucho menos. Ok, por, okay último, le da, por último le daremos la palabra a Cristian Velázquez del Cebeti 72. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿cuál fue el motivo de que usted decida estudiar filosofía cuando está enfocado en un ámbito más de ciencias de la computación? Sí, eh, bueno, des, desde siempre yo había tenido mucha curiosidad y de hecho decidí estudiar ingeniería de computación en la Fundación Arturo Rosenbluth porque tenía un programa de estudios bastante diverso. Bueno, esta institución ya, ya no existe, ¿no? entonces no <risa> ni, ni lo busquen. Eh, y tenía un par de materias eh, de filosofía de la ciencia e historia de la ciencia y la filosofía. Y, y, y pues bueno, eh, nuestro maestro de ambas materias, Fernando Contreras, pues era filósofo y como que nos estimulaba bastante a, a pensar sobre el, el porqué de las cosas, ¿no? Y pues es un... un en filosofía, pues el método es muy distinto a, a responder preguntas al que tenemos en ciencia. Eh, y pues en la carrera tenía, eh, como que me estaba formando en, en el aspecto científico y pues me pareció interesante complementar con el aspecto filosófico, especial, especialmente porque pues me interesaban cuestiones de inteligencia artificial, no solo en, la, en el aspecto técnico, sino también en el aspecto filosófico. Entonces, ¿por qué podemos preguntarnos por qué? ¿No? Por ejemplo, ¿por eh, pero, pues, al final de cuentas, la, la respuesta corta es curiosidad. Muchas gracias, eh, ingeniero. Bueno, pues, eh, nos, nos quedamos con varios chicos que, pues, me imagino que quisieran hacer más preguntas, pero, pues, ya estamos eh, finalizando eh, con el tiempo ya pro que programamos. Y pues también nada más mi, mi intervención breve, ingeniero, que también los docentes tenemos el desafío de ir también constantemente y tomando la práctica docente, las estrategias docentes. Eh, últimamente se habla mucho de, de la metodología STEM, que precisamente me llamó muchísimo la, la atención, la exposición que usted realizó, dado que es la integración de varias ciencias como cómo a partir de esa integración pueden resolverse problemas. Eh, constantemente a los alumnos les, les explico cómo trabajar de manera colaborativa, cómo se integran diferentes ciencias para poder solucionar, hacer un análisis, eh, cada, cada, cada asignatura o cada ciencia desde su, desde su parte elemental y cómo contribuye a la solución de un problema. ¿no? Por eso el tema de la complejidad. Y pues a mí me gustó, en lo personal me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo lo que usted presentó el día de hoy. Y pues lo triste es que se nos agota el tiempo, quisiéramos tener más tiempo, pero pues le agradecemos eh, todas estas experiencias, estos datos interesantes, esta motivación hacia nuestros estudiantes. Y pues le voy a ceder la palabra a la doctora Aziz Campos Herrera que es la directora del CBT253 y que también está en representación de las autoridades de la oficina estatal de JETI, de para que nos dirija unas palabras y realice la clausura de este evento eh, que hemos llevado a cabo estos tres días. Adelante, doctora. Buenas tardes. Gracias, maestra. Este, buenas tardes. Este, primero, agradecerte, Carlos. Espero yo pronuncie bien tu apellido, Hershenson. Sí, bueno, sí, no. discúlpame. Este, un placer de verdad tenerte y que nuestros jóvenes conozcan eh, cómo el estudiar, cómo el, la curiosidad, como bien tú dices, la filosofía nace a partir de esta curiosidad que tenemos por entender cómo se construye el conocimiento, ¿no? Y este conocimiento y la filosofía que, que Carlos les ha comentado viene a darle fundamento a la plática que él estuvo tratando con ustedes, que es la complejidad explicada, ¿no? Como a través de entender el porqué, de tener la curiosidad, de saber preguntarnos o de hacernos las preguntas correctas, nos va a permitir establecer una metodología adecuada para resolver situaciones posiblemente de la vida cotidiana o posiblemente para la construcción de nuevos saberes en nuevas, eh, y generar nuevas teorías de aprendizaje, nuevas teorías del conocimiento, apegarnos al método ¿no? de cada una de estas ciencias. Y creo, como bien decía a Carlos en una de sus intervenciones, nada de lo que se les dé en la escuela no sirve para nada. Todo lo que tiene el currículum escolar tiene una función específica para generar y desarrollar eh, competencias especiales en cada uno de ustedes que posteriormente o que de manera inmediata ustedes van a utilizar. Es eh, escucharles preguntar, por ejemplo, desde esta simple intervención, hacer una pregunta correcta, escribir correctamente, argumentar mis respuestas, trabajar colaborativamente. Para todo eso nos sirve, ahorita que ustedes están en su último año de, de preparatoria, llevar temas de física probabilidad y estadística filosofía eh, y matemáticas aplicada esas son herramientas que ustedes posteriormente si se van a dedicar o cualquier a cualquier área de la ciencia que se dediquen son herramientas que les van a servir porque nos permiten fortalecer y me encantó eh, lo que decía tu, tu camisa carlos my brain is open porque si no tenemos un una mente abierta para el cambio, nos vamos a quedar estancados, nos vamos a quedar sin crecimiento. Entonces yo creo que esa frase las jóvenes, my brain is open, porque tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, de todos los lugares y de todas las personas podemos aprender algo siempre. Si nuestra mente está abierta, tendremos esa posibilidad de encontrar lo que necesitamos en la persona, más sencilla o en la persona más compleja vamos a encontrar algo en la asignatura más sencilla en la asignatura más odiosa que se les pueda presentar siempre vamos a encontrar algo si sí, mi mente está dispuesta para generar este conocimiento y si mi mente está dispuesta a ser curiosa y si mi mente está dispuesta a hacer esta plasticidad a hacer este cambio en mí entonces jóvenes yo creo que ustedes han tenido tres grandes ponentes en estos tres días que les, han dejado, que les han dejado sus experiencias como estudiantes, como trabajadores ahora, como cambiar, como ellos han transformado su propio mundo. Y sin embargo, yo he observado en ellos un currículum impresionante. Sin embargo, si ustedes lo observan, son personas tan sencillas que esto hace la educación. La educación nos debe hacer mejores personas, no nos debe volver soberbios. Nos debe hacer mejores personas y poder compartir eso que hemos construido a lo largo de toda una vida, a lo largo de nuestras inquietudes y a lo largo de nuestras curiosidades, que por eso es la idea de My, my Brain is Open. Entonces, guárdense esa frase que a mí me, me encantó muchísimo, porque eso es, si pudiéramos decir algo de la filosofía, es eso. Mantén abierto el cerebro porque de cualquier lugar puedes obtener un dato o puedes obtener la curiosidad o la respuesta para solucionar alguna problema. Entonces yo de verdad, este Carlos, agradecerte sinceramente el que tú hayas compartido con nosotros el, esta, esta gran persona que, que a través de tus experiencias nos has mostrado el gran camino que has recorrido y sin embargo mantenerte mantenerte con esa humildad, mantenerte con esa idea de que puedes compartir y de que puedes ser eh, a lo mejor la inspiración de alguno de los chicos del Cebetis para seguir y para seguir luchando por sus ideales. Entonces, de verdad, el, la Dejeti te agradece enormemente el que nos hayas eh, acompañado este día y a nuestros jóvenes también, ¿no? En la voz de todo del Estado, yo eh, en representación de todos ellos y agradeciendo la oportunidad que me brindan eh, pues los organizadores de este evento, de la hora del programador y darle este realce a una carrera tan importante como es la programación y que es tan necesaria en nuestros días. Entonces de verdad muchísimas gracias, es un honor, no tenemos la, la, la fortuna de, de verte en persona, pero bueno, lo estamos haciendo en este momento ¿Sí? y, y hoy pues lamentablemente terminamos esta serie de conferencias para nuestros jóvenes que esperamos que haya sido nutritiva para ustedes para para esta vocación que sigue para esta elección vocacional que sigue y sigan lo que aman de verdad no hay nada más hermoso que hacer en la vida lo que uno ama porque no te cuesta levantarte todos los días y hacerlo. Vendrán como todo en la vida. Tendremos picos, tendremos caídas. Pero si hacemos lo que amamos, es más fácil levantarnos y seguir caminando. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, nuestros programadores. Sé que tienen una personalidad bastante eh, compleja, los, los programadores, de verdad. A pesar de que son gente sencilla, sus mentes siempre están en otros, en otros lugares, siempre buscando qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Carlos, por, por, por tu experiencia, por tu sencillez y por todo este aprendizaje que nos has dejado. Un placer. Gracias por la oportunidad de compartir. Gracias, doctora. Pues ahora en nombre de de la academia, de todos los maestros porque somos, somos unos cuantos organizadores pero detrás tenemos todo un conjunto de maestros, compañeros que nos han aportado ideas y que se han preocupado por cada uno de ustedes muchachos de que exactamente como dijo hay que saber, hay que buscarle el lado como no, no nos guste a lo mejor programar, ¿no? como decimos eh, se dicen ustedes, no, no me gusta pero hay que verle el lado que positivo, que les aporta y hoy en especial de este, de para ustedes queremos expresarle que esa fue nuestro objetivo de sus maestros, poder eh, con, tener a personalidades tan distinguidas para que ustedes fueran, toda todo su trayectoria y como dijo la directora, Asis, sea su fuente de inspiración. Pues todo, con todo nuestro afecto, muchachos, fue dirigido para ustedes. Gracias, ingeniero Carlos por esta por estos momentos, eh, gracias a la maestra Laura, al ingeniero Adrián, que también ellos fueron las personas protagonistas de lo, por los cuales pudimos hacer todo esto, la academia de programación les agradece, eh, ingeniero Adrián, y pues muchísimas gracias, pues concluimos el día de hoy, esta, este ciclo de conferencias, por en, en, por el evento al cual denominamos la hora del código. Muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Carla. Seguimos en contacto. Sí, gracias, hasta luego. hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.